Gina, ¿de qué entidad vienes? Yo soy la directora del CAN Obispo Padre Cueto en Santa María de Guía. Y cuéntanos, Gina, ¿qué hacen en el CAN? Pues en el CAN hacemos muchas cosas. Es una residencia para discapacitados psíquicos. Eh, tenemos, por una parte, centro de día y por otra, un eh, sistema residencial. Eh, tenemos chicos adultos de, comprendidos entre los 18 y 65 años. Ah, bueno, hay un rango de edad muy amplio. Amplio, amplio, sí. Y cuéntanos cómo hacen el trabajo: un trabajo interdisciplinar, con, con, digamos, cuentan con distintos profesionales de cada rama. Tenemos, bueno, el equipo, tenemos un, un equipo profesional, por un lado especializado, que sería la parte técnica y cuidadores, y por otro lado, eh, lo que es eh, servicios generales. Entonces, en la parte especializada tenemos, contamos con un médico, enfermero, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisio, logopeda y monitores, y espero que no me haya dejado a nadie. Y... Los cuidadores que son los que realmente trabajan directamente con los chicos. Eh, siempre asesorados y guiados por los, por los técnicos. Y luego tenemos los servicios generales que también son muy importantes, que es el servicio de limpieza, cocina, lavandería, mantenimiento, conserje, administración. Sin los que nada sería posible. Exactamente, exactamente. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo encuentras la, las jornadas, la feria? Pues la jornada muy bien, porque es una manera de darnos a conocer, porque aunque convivimos en la, en la misma isla, pues hay incluso servicios que desconocemos. Y por otro lado, de, también es una manera de darle a conocer a la sociedad en general, sobre todo escolares que vinieron esta mañana, pues lo que es la discap en mi caso lo que es la discapacidad intelectual.